¿Cómo están fantasmitas? Buen día, ya sé que estamos en un lugar súper raro Es que estoy cargando a mi compu por acá y si se preguntan dónde estamos Ahí estamos, ahí Lo que pasa es que acabo de descubrir tontamente que este aro de luz puede subir hasta acá, oh, casi de mi tamaño entonces pues dije, ah, ok, voy a grabar unos TikToks aquí de hecho eso estaba haciendo y este por eso lo puse acá pero dije, ok, vamos a dar la introducción por aquí me da la luz medio raro es que tengo ventanas aquí, acá y la luz y, y todo pero en fin, mientras ustedes están viendo esto literal, este, nosotros ya vamos camino a lo que es la hacienda entonces, pues, fin esténse pendientes de las redes sociales, sobre todo de Instagram por las historias. O si me siguen en mi página de Facebook, ahí también les aparecen las historias. Porque, pues, nos vamos. Hoy es viernes. Hoy es mi cumpleaños, por cierto. Ya sé, soy media workaholic yo. Um, son las 5 de la tarde y nosotros nos vamos el sábado a las 11 de la mañana. Vamos a viajar no sé cuántas horas. Este, Pero, pues, vamos a llegar allá a la hacienda a ver qué, qué pasa. Um, este video lo voy a hacer como tipo blog, Bueno, no vlog, pero sí, o sea, un, un previo antes de irnos a, a la hacienda. Um, hablamos con varias personas de allá, ya que nos pusimos bien bien en contacto y eso. Dimos con un... Eh, bueno, allá en la ranchería, o sea, en la hacienda, hay como una iglesia. Desconozco el estado de cómo esté, si bien en funcionamiento que, okay. Pero bueno, el caso es que había una iglesia o hay una iglesia y hay un padre. Y ese padre nos dijo de que, oigan se tienen que venir de que preparados, o sea, tráiganse algo para protegerse, lo que sea. Lo que también mucho me han dicho es que tenemos que pedir permiso antes de entrar a la hacienda. Es decir, que yo tengo que decir en voz alta así como que vamos, vamos, a pasar, a pasar, no vamos a pasar, no vamos a hacer no, nada. No, no, no, no, no. Solamente, Solamente queremos, queremos visitar, visitar para que no se nos vaya a pegar nada, para que no vaya a pasar cosas raras. Bueno, ustedes saben que yo no soy mucho de creer en este tipo de cosas, como de rezar y demás, pero mi equipo sí, por lo cual yo quiero que mi equipo vaya, vaya este, pues seguro o cómodo. Entonces, los siguientes clips que ustedes van a ver es de cómo tuvimos que ir a unos es como unos padres especiales no me acuerdo bien el nombre que ellos como que se especializan, se especializan en este tipo de cosas, o sea, de cómo protegernos y pues fuimos a preguntarles así tal cual de que, oigan, vamos a hacer esto o sea, no le dijimos que como investigación exploración urbana, le dijimos que íbamos a ir por trabajo, que nos teníamos que meter una propiedad que llevaba sola pues bastantes años y que pues habíamos escuchado que pasan cosas muy raras ahí, y, y pues que, que nos recomendaba para entrar, o sea, como para protegernos y pues bueno, eso es lo que vamos a estar viendo a continuación. Y van a ver que está como bien raro, o sea, en medio de la nada. Y de repente así entre la selva, entre el campo y así, está como que donde viven ellos. O sea, sí, está un poco medio raro. Ok, Siri se acaba de activar solo en la computadora. Ajá, dime si te puedo ayudar con otra cosa. No, es súper creepy. Pero bueno, entonces básicamente, eh, justo ahorita mientras ustedes ven esto, nosotros ya estamos de viaje. Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va. Hay muchos lugares a donde ir, al parecer, ahí alrededor. Y bueno, a veces, o sea, esto como que le da un plus. O sea, cada vez que nos dicen más cosas que pasan ahí es como de que, ah, ok, ok, ok. Dicen que a veces se les va la luz y que no regresan días. Así que, pues básicamente, si se va la luz, vamos a estar completamente a oscuras. Entonces, tenemos que llevar con más equipo para ver. Pero pues ya, eso es todo. Como les eh, vieron en el video pasado, si no han visto, si no saben cómo viene el contexto de esto, hay otros dos videos anteriores donde les explico cómo fue que me llegó la invitación al lugar donde vamos a ir, que este, los audios que me mandaron más o menos de lo que pasa ahí y demás, ¿ok? Entonces bueno, vamos a ver los clips de cuando fuimos a, ahí está mi piecillo, ahí, <risa> de cuando fuimos a allá a comprar las protecciones y ahorita regresamos acá ¿Cómo la... no? Hola, buenas tardes. ¿Estamos buscando medallitas de San Benito. Medallitas, ¿todo? Todas estas, Renato? ¿Sí? Ok, le voy a platicar porque me buscamos y usted me hizo con más Tenemos una propiedad donde tenemos que entrar por tenemos de trabajo. Y nos están pidiendo que entremos y nos han contado que hay energías y cosas ahí. Tenemos que entrar y tenemos que entrar este fin de semana. Entonces queremos entrar con protección. Me comentó que podía entrar con Benito con la cruz hacia adelante y uh -huh. la oración de San Miguel, Alcántara Miguel, me ¿no? ¿Verdad? Sí, San Miguel Alcánturía Protector. ¿no? Ajá. Pues mira, este para, para todo lo para todo lo que venga del maligno, ¿verdad? Que la gente le dice mala vibra y todo eso. No es otra cosa que es influencia del demonio ¿verdad? Uh -huh. Entonces la primera protección que debe hacer uno es confesarse. Entonces lo que nos aconseja es confesar. Por que nada, que ¿Y de estos símbolos, cuáles son? Pues sí, este, la, la medalla de San Benito protege mucho. Sí, es muy efectiva, yo tengo un medallito y el mínimo bonito para bañarme. Bueno, como lo vieron, básicamente eso fue lo que nos dijo. Y pues, bueno, como lo vieron, básicamente eso fue lo que nos dijo. Este, y pues ya, yo compré lo necesario. O sea, me dijeron de que a ver las medallitas y la oración y demás. Pues ahí lo haremos con mi equipo antes de entrar. Recuerden que vamos, pues, mis dos managers, los camarógrafos, la persona que, que nos invitó. Y pues vamos a ver qué tal nos va, esperen ese video, de verdad estoy muy emocionada espero que, eh, que les guste mucho, que apoyen mucho ese video si lo hacemos muy bien y yo veo que a ustedes les gusta y demás podemos buscar otros lugares a donde ir a explorar así como lo estamos haciendo ahorita o sea, es decir, bien, nada ¿eh? de que yo amateur como en otros lugares que fui de que a ver, con mi hermana, o sea, vamos y con la lamparita la alumbramos y no, no, no, o sea, ahora sí lo vamos a hacer bien entonces pues espero que les guste demasiado, los quiero mucho deseenme suerte, ya estoy por allá y seguramente en este instante ya estoy subiendo historias de Instagram de cómo es que vamos llegando y demás así que bueno, los quiero mucho espero que les guste y pues nos vemos del otro lado, espero que nos encontremos al mono chango ese según que se aparece y que los ataca y que no sé qué oh, así que bueno nos vemos al siguiente, los quiero mucho bye